Gracias, nueva vez efectivamente me encuentro en la Escuela Salvador TEN del sector 27 de febrero, cariñosamente Altos de la Javiela, donde como pueden observar en las imágenes, una larga fila se ha desarrollado en la mañana de este domingo al celebrarse estas elecciones nacionales y congresuales 2020, que el Grupo Telenor, como siempre, llevándole todas las incidencias de los hechos más importantes de San Francisco de Macorís, toda la provincia de Duarte, la región noreste y del país. Vamos a conversar con las personas. ...para ver a qué se debe verdad esta fila tan larga que, ha, que tenemos en la mañana de hoy. Caballero, buen día. Estamos en vivo para eh, Telenor. ¿Qué? ¿A qué, eh, qué le parece todo el engranaje que se ha montado, las medidas que se están tomando... ...para evitar la propagación de coronavirus? Yo la veo muy bien, excelente. Así, en esta distancia, eh, es difícil que una gente se contagie aquí. Y, y me gusta, me gusta, me gusta así. Sobre ya de, eh, el proceso, lo demás, ¿cómo ve a la gente usted? Bueno, yo creo que estas votaciones van a ser limitadas por, por la situación que se está dando, eh, que se está entrando muy, muy poco, pero es eh, debido a, a esta pandemia que está sucediendo. Muchísimas gracias, caballero. Ahí escucharon ustedes eh, eh, un caballero quien expresaba, verdad valoraba de manera positiva todo esto lo que está sucediendo acá en estos precisos momentos en la Escuela Salvador Ten del sector 27 de febrero. Pueden observar en sus imágenes eh, largas filas de personas verdad, a la espera para ejercer su derecho al voto. Y repetimos una vez más, estamos eh, en estos precisos momentos en la Escuela Salvador Ten del sector 27 de febrero. Caballero, ¿cuál es su nombre? Williamston Paula esto ¿cómo ha visto lo que ha visto del proceso hasta el momento? ¿Qué te ha parecido? Hasta ahora está un poquito lento la, la entrada al centro de votación. Y, por ejemplo, la, las medidas eh, sanitarias que han tomado, ¿qué te parece? Bueno, hasta ahora quizás dentro hay medidas sanitarias, pero por lo menos aquí afuera de los guardias, la policía electoral, lo que está haciendo es que, que nos separemos un poquito un metro para así mantener la distancia de una a otro. Bien, ahí escucharon señores ya la declaración de otra persona que vino a ejercer su voto acá en este recinto eh, electoral el cual, repetimos, está compuesto por se seis recintos ele electorales el mismo está eh, compuesto por más de 4.800 votantes los cuales están llamados a realizar el derecho al voto en este recinto electoral. Repetimos, más de seis eh, colegios electorales en este recinto. Así es que es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.